Tercera ola, yeah. yeah. Ya yo cambié, te lo demostré. Casi ni fumo, solo cuando llueve. Son esos días donde empiezo a recordarte. Tantas estupideces y ahora es que me duelen. Te llamo todos los días y no me contestas. Sé que está enojada, pero así no. Mientras, pero busco una cerveza para aplacar esta desesperación. Para la vida, yo me quita la que le decía I love you Los días pasan y ningún mensaje Cada segundo me siento culpable para la vida for Me quita la que le decía I love you Los días pasan en ningún mensaje Cada segundo me siento culpable Listen, Ya hey. estoy cansado de esperar por ti En la mañana, día y tarde, pienso en ti estoy Perdido, no sé si yo pueda resistir lo estoy poniendo de mi parte Ya lo otro te toca a ti Como dice Danix, dejé todo por ti Los vicios me frenan y mira no estás aquí ¿Qué más quieres muchachita? Si estás mareando solo comunica Si escuchas esto a dónde te veo Yo sé que si me ves, ya no hay regreso Donde es parte del proceso si no entendiste, empiezo Ya yo cambié, te lo demostré Casi ni fumo, solo cuando llueve En esos días donde empiezo a recordarte Tanta estupidez y ahora es que me duele con la vida fuck you Me quita la que le decía I love you Los días pasan en el Mía, pasan en ningún mensaje Cada segundo me siento culpable no falla pero se arrepiente No es excusa pero es que no sales de mi mente La lluvia cae y el pecado presente Unos cigarros en la mesa debilitan la mente Pasan las horas y sigo esperándote No te encuentro en ningún lado, yo sigo buscándote Aunque no respondas sigo escribiéndote Te quiero siempre sonriendo, nunca muriéndote Ok, si no me quieres solo dilo Pero tus amiguitas dicen que la pasas en vilo oh. Quiero dormir tranquilo, que sea por tu respuesta, no por fumar cigarrillos. Y que lo demostré Casi no fumo, solo cuando llueve más me donde empiezo a recordarte Tanta estupidez y si ahora es que me duele Pa' la vida fuck you. Me quita la que le decía I love you Los días pasan en ningún mensaje Cada segundo me siento culpable La tercera ola Lerox, Yo, Ryder right Yo, yo cambié Te lo demostré Casi ni fumo Solo cuando llueve yeah. Cuando llueve yo...